Hola, en este video te vamos a mostrar un banco de agua que hemos abierto en colaboración con la Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán en México, con quien llevamos hablando varios meses. Esta es la comisaría de Tigre Grande, forma parte de las localidades del municipio de Zucacap. Esta comunidad se encuentra muy de cerca con los límites del estado de Quintana Roo y del estado de Campeche, y actualmente tiene un total de 175 habitantes. Mi nombre es Edgardo González, y como parte de un proyecto de investigación, pues estamos aquí documentando problemáticas sociales relacionadas con el tema del agua. Debido a la lejanía que tiene con la cabecera municipal, estamos hablando aproximadamente de 50 kilómetros de distancia. El camino es un camino de muy difícil acceso. La principal problemática con la que los habitantes actualmente eh, padecen, pues es específicamente el tema del agua potable. La bomba de agua que se tiene actualmente instalada tiene una profundidad de 185 metros, lo que lo hace bastante difícil. Funciona con un sistema de electricidad. Cuando la comunidad se queda sin electricidad, pues las, las familias se quedan sin, sin el recurso. La gran mayoría de las comunidades del estado de Yucatán. El agua eh, no pasa por filtros, no pasa por un proceso completo de purificación. Únicamente se extrae el agua del subsuelo y se le añade cloro y se almacena en una cisterna y es que se distribuye por gravedad a las viviendas. Este filtro purificador, sin duda, esperemos que traiga una, un antes y un después que las propias familias lo puedan conocer y desde luego lo puedan adoptar como una eh, alternativa, no solamente al tema de escasez, sino también al tema de calidad de agua. Lo ideal sería de que en un mediano o largo plazo se continúen trabajando, no únicamente en esta comunidad, sino en otras comunidades que presentan problemáticas similares y se puedan seguir adoptando más tecnologías. Para consumir, sí, porque nosotros ya nos acostumbramos a de la se Es lo mismo que le A veces mi barriga. con este. Nuestra metodología eh, para esta entrega con la comunidad de Tigre Grande consiste en un banco de agua, es decir, un punto de distribución de filtros donde las familias pueden adquirir los filtros a precio de coste asumiendo nosotros la parte de transporte, importación y demás gastos relacionados con la distribución, de forma que el filtro esté disponible al mínimo precio posible para las familias que más lo necesiten. Es importante que las familias aporten una parte del coste del filtro para que le den valor y que lo usen correctamente. El consumo mensual de agua potable para una familia es de entre 120 a 200 litros, que tiene un coste de 30 pesos por garrafón. Nuestro filtro ha sido entregado a un precio de 250 pesos, lo que supondría lo mismo que la compra de unos 8 garrafones. Sin embargo, la vida útil del filtro es de 5.000 litros y puede extenderse con un buen uso y mantenimiento. Por lo tanto, cada filtro cubrirá la necesidad de agua de una familia durante al menos dos años y supondrá un ahorro durante ese tiempo de más de 7.000 pesos. En la comunidad de Tigre Grande residen 50 familias. En esta primera ocasión hemos entregado 18 filtros, pero esperamos que poco a poco el resto de familias se animen a conseguir el suyo una vez vean cómo la calidad de vida de sus vecinos está mejorando gracias a los filtros. Muchas gracias a todos los colaboradores, a todas las personas que han comprado filtros filtro en la página web, a todas las empresas que nos apoyan, a todos los voluntarios, a todos los trabajadores que hacen que este proyecto sea posible y que haya familias que en este momento estén disfrutando de acceso a agua limpia. Gracias a todos.